¿Cómo estás, Scorpio? Te doy la bienvenida a esta comunidad de bio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en este inicio del mes de octubre? Estamos cursando ya el segundo día. Sé que vamos por ahí un poco lentos, pero seguros para entregarte esta guía. Está tirada donde el único objetivo es que sanes, que junto con nosotros... Sanemos poco a poco en este caminar, en este sendero de la vida Para llegar a nuestro despertar espiritual Ver la luz, como dirían por ahí, al final del túnel Escorpio gracias por estar aquí No te pierdas los siguientes videos también porque Quiero invitarte a un concurso maravilloso En donde puedes ser tú el ganador o ganadora de una lectura personalizada y lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle like y compartir este video con tus eh, conocidos, con tus amigos, compartir el canal también para que encuentren su lectura, su guía, cada uno de los signos y juntos seamos canales de luz para más almas, para que sanemos y seamos más en esta maravillosa comunidad de bio y nos encanta sentirte cerca sentir que estás aquí con nosotros así que mueve tu manita mueve ese botoncito de suscribirse activa la campanita y compártelo una vez que lo hayas compartido por favor en comentarios déjanos tu nombre completo, tu correo electrónico y utiliza el hashtag sanandoando te lo voy a poner aquí abajo en descripción es muy importante para nosotros saber que queremos avanzar queremos sanar queremos ser felices y vivir en abundancia Scorpio, cierra tus ojitos por favor Regálame una sonrisa de oreja a oreja y piensa en aquel lugar en aquella escena de tu vida en la que te sentiste pleno, plena sonriente, feliz en paz y en este momento te pido también por favor que abras tu corazón, tu mente te pongas tranquilito, relajado, relajada para que ese poder superior en el que tú creas, los ángeles, las hadas, los arcángeles, se manifiesten a través de estas palabras, estos mensajes. Sean ellos quienes se comuniquen con tu alma para que encuentres paz, respuestas y un camino a seguir. Gracias por estar aquí, ya puedes abrir tus ojitos. Regálame esa sonrisa nuevamente. Me encanta sentir la energía de alegría, de pasión, de aventura, Escorpio, porque estamos en un mes en el que te estás haciendo presente, Escorpio. No solo estamos trabajando energía libra este mes de octubre, sino tú también nos acompañas. Gracias, gracias por acompañarnos en este mes. Y te cuento, los avisos parroquiales, no, es broma. Eh, quiero que primero tomes una hoja, tomes un cuaderno, una pluma... Y anótese esta pregunta que ha sido canalizada para iniciar esta apertura hacia tu despertar espiritual. Puesto que con estas energías combinadas de Libra y Escorpio que estamos trabajando en octubre, se está dando la apertura para que seamos total y absolutamente transparentes y honestos con nosotros mismos. Entonces, Escorpio, por favor, anótate esta pregunta. ¿Quién eres tú, Scorpio? ¿Cuando estás libre de las energías externas? ¡Ándale! ¿Qué tal la pregunta, Scorpio? ¿Y a qué se refieren con energías externas? A todas aquellas etiquetas, a todas aquellas creencias que te fuiste comprando, que te fuiste poniendo como ropa sobre ti mismo y te las fuiste creyendo de tal manera que te olvidaste de tu esencia. Etiquetas como... El bueno, el malo, el bonito, el feo, el mejor, el peor, el doctor, la doctora, la licenciada, el abogado, el ingeniero. El orgulloso, la orgullosa, el envidioso, la envidiosa. Todas esas etiquetas que crees que eres y que en realidad no eres. Quítatelas. Y entonces, a lo largo de este mes ve respondiendo a esa pregunta, eso te dará la pauta para saber e identificar más a detalle aquello que hay que sanar. ¿Sale? Y por otro lado, antes de empezar ya con tu lectura, quiero comentarte que posiblemente veas bailando este cablecito blanco uh, en el video, y es porque estamos utilizando un micrófono para que podamos escuchar más clara la voz, más claro el audio. Y mientras nos llega la bendición del micrófono inal inalámbrico, bueno, utilizamos esta. Lo importante es que recibas toda la información. Escorpio. Esta lectura es general, por lo que puede o no ajustarse totalmente a lo que estás viviendo en estos momentos. Y así está bien, no te exijas ni nos exijas. La exigencia viene del ego. Solo toma lo que resuena en tu alma, lo que se ajuste, lo que digas, ¡Ah, esto me checa! Me hace clic, ¿ok? Para que puedas encontrar aquello que haya que sanar en tu vida. Ahora, vamos a ver cómo andas en ese presente, cuáles son tus resistencias, qué te recomiendan. Scorpio, estoy emocionada porque es mi cumpleaños en este mes. Gracias por tus felicitaciones. Y sobre todo porque estamos siendo guiados hacia nuestro despertar espiritual para alejarnos de todo aquello eh, viejo, creencias, patrones, hábitos que ya no nos sirven para entonces llegar a nuevos lugares, conocernos, experimentar intensamente quiénes somos. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Cuéntanos, déjanos tus comentarios Tienes en tu presente el arcano mayor eh, El diablo Representado por esta hermosa hadita Que se llama la dama verde Coqueta Que no rompe ni un plato su carita Tienes en resistencias eh, Este cuatro eh, Perdón, cinco de copas De cabeza Hay emociones que dejar fluir Tienes el ermitaño, este ermitaño bonito, arcano mayor de cabeza, como sugerencia, y sí, sí tiene mucho que ver, Scorpio, con, con lo que vamos a hablar ahorita. El ermitaño no lo veas como un sentido negativo, sino como toda la posibilidad para que te reencuentres. Lo que vas a estar vibrando y cómo es recomendable que vives durante este mes con el dos de copas, las emociones fluyen de estos elementos del agua, es importante que también en la salud... Lo vamos a detallar, sin embargo, ahorita es importante comentarte que de la manera o del lado de la salud, importante, toma mucha agua, ¿ok? El agua, bien lo dicen, el agua es vida. El agua limpia todo tu organismo de aquellas toxinas, de aquello que ya no le funciona, ya no le es útil. Toma mucha agua Recomendación Mira, te lo soportan con este cuatro de copas Entonces Vamos bien, vamos bien Escorpio, Hay que fluir, hay que soltar las emociones De repente eres un poquito duro con tus emociones Dura con tus emociones Y hoy te están diciendo generalmente A sentir Escorpio, A dejarte fluir Eres muy directo Eres muy fuerte Energía fuerte, a eso es a lo que me refiero Y eso nos va a permitir que te acerques más a quien eres. A que rompas todas aquellas relaciones innecesarias. Básicamente a ser tú mismo, ser tú misma. Y vamos a ver qué es lo que te están contando, qué es lo que te están recomendando en estos momentos las hadas. Y te dicen con este presente. En este presente... Con este hermoso diablito te dicen A ver, Escorpio, Ojo con querer estar manipulando, ¿ok? Escorpio, de repente sí eres un poco manipuladora a conveniencia Quieres tener los beneficios Quieres eh, que todo esto como lo bueno, lo bonito sea para ti Y manipulas es importante que evites eso, sobre todo en este mes, porque es un mes de encontrarte a ti mismo. Entonces, si tú manipulas, lo que vas a hacer es manifestar personas o situaciones que te generen un estancamiento. Dudas, conflictos, posiblemente estés sintiendo conflictos internos, en donde, por un lado... Tu intuición, tu alma te dice el camino y por otro lado sientes que no te conviene en creencia de miedo y prefieres manipular eh, los resultados que de todos modos se te estancan. Sigue tu, a tu alma, sigue tu intuición. No te resistas, Escorpio a sentir, ¿ok? si sí asusta un poco, sobre todo en estos movimientos, en estas energías. Tú que eres eh, un poquito más orgulloso, más soberbio, de repente el sentir te lleva a creer que eres débil, que eres vulnerable. Como todas estas ideas que nos vendió la sociedad en algún momento sobre las personas que son sensibles. Mmm... Te recomiendo que le bajes unas cuantas rayitas a ese orgullo a esa soberbia y entonces te permitas sentir y te permitas hablar de tus emociones de repente este diablito nos juega vamos a ponerlo así el diablito es tu ego ok ese ego en donde se generan ideas falsas sobre quién eres sobre tus emociones entre que está bien está mal debo sentir, no debo sentir mejor me callo, mejor me quedo mis sentimientos para qué los hablo toda esa bola de pensamientos densos son parte de tu ego al ego no le gusta sentirse vulnerable y entonces se cubre con esos pensamientos y te lleva a tomar acciones eh, Basadas en ese miedo. Sin embargo, por otro lado, tienes la oportunidad de, de subir tu energía de decirle a este diablito, a este a ego, ¿y qué tal que lo que tú me estás diciendo no es verdad? Y si le damos por este lado y este lado es hacerle caso a mi intuición, ¿qué pasaría, Scorpio, si le pusieras un alto? o dudarás de, de todo aquello que te dice tu mente que es o no es, y entonces te dieras la oportunidad de hacerle caso a tu intuición. ¿Qué sucedería en tu vida? Anótate esa pregunta, ¿qué sucedería en mi vida? Si en lugar de hacerle caso a mi mente, diagonal ego, pongo en duda todo eso y le hago caso a mi intuición, ¿hacia dónde me llevaría? hacia la libertad de mi ser, yo creo que sí, y eso te lo dicen porque como resistencias tienes el 5 de copas eh, invertido y con esto te dicen... falta de madurez emocional ok, de repente te lleva a sentirte inestable de, te lleva a sentirte egoísta sientes envidia de las personas allá afuera porque crees que tienen más amor, más dinero más posesiones, más de todo lo que tú quisieras tener de lo, todo lo que tu mente te dice que eso es el éxito y entonces te metes como a esta cuevita ¿No? De, por un, como esta cuevita hipócrita, de, estoy sintiendo todo esto, pero afuera nadie lo puede descubrir, entonces me muestro hipócrita. Sonrío, pero por dentro los estoy eh, mandando al diablo. Y hoy te dicen, no te resistas a ser transparente, transparente contigo mismo con tus propios miedos es como si te invitaran, te están invitando a sacar esos miedos y esas dudas que sientes de ti mismo a la luz para que veas que en realidad no significan nada puesto que tu poder interior es mucho más y en realidad si tú le haces caso a esta intuición, a este poder superior te darás cuenta que eres poseedor de mucha, mucha abundancia ya Ten cuidado también en relaciones, y eso te lo refuerzan acá arriba, vamos a llegar ahí, solamente que en este momento te dicen, ten cuidado con la necesidad de poseer, ten cuidado con la necesidad de controlar, ok, suelta el control, no hay nada que controlar, y te dicen, date cuenta de cuáles son los resultados cuando te empeñas en controlar alguna situación o alguna relación cuáles son esos resultados son positivos, te llenan de paz realmente te sientes pleno plena queriendo controlar todo esto o ese control te lleva justamente a sentir la envidia, a sentir la soberbia a sentir, eh, sentirte más o menos que los demás suéltalo ya y esto te lo refuerzan también porque la manera que vas a conectar con tu alma una vez que sueltas estas resistencias es... ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es aquello que te mantiene bloqueado, bloqueado, ok? Y ese análisis te corresponde hacerlo, Scorpio. Anótalo. Anótalo para que lo puedas ver. Posiblemente... En estos momentos me digas, no, si yo estoy muy bien, no, si yo soy perfecto como soy, perfecta como soy, ellos, allá afuera, las situaciones, los negocios, son los que se están bloqueando, son los que me están metiendo el pie, puede ser, y en realidad quiero decirte que conectando con tu alma, Entrando a tu interior, a tu casa, entrando como en esta conversación honesta contigo mismo Te darás cuenta que allá afuera solamente es un reflejo de lo que está habiendo en tu interior Te darás cuenta también, te empezarán a caer esos veintes de Estoy siendo soberbio en esto, mi orgullo me impide conectar con estas personas mi soberbia siente que soy más y que lo sé todo y que los, de, los demás están abajo de mí. Te darás cuenta que se va a empezar a mover esa incomodidad y te darás cuenta también en este mes que lo que realmente quieres es tu paz. Y aquí te preguntan con esta carta del ermitaño, ¿qué estás dispuesto a soltar, a dejar de ti mismo, de ti misma? para que entonces empieces a transitar por este camino hacia la paz. Y te dicen, se requiere tu total voluntad, tu total entrega para que cada situación, circunstancia, persona que se presenten en tu vida tengas la claridad y la capacidad de auto observarte a través de ellos para que sanes. Y en esta sanación, en esta autosanación, se dé la conexión total con tu divinidad, en este dos de copas, para que te sientas completo, compartido. Y te están diciendo también, recuerda que estar con alguien, y es lo que te, te dice el ermitaño, te darás cuenta de aquello que las personas y situaciones reflejan de ti mismo. Porque estar con alguien, sea en pareja o en relación, cualquier tipo de relación Estar con alguien es para sanar, Escorpio, Scorpio ¿okay? No es para poseer, no es para ordenar, controlar, manipular No, es para que tú sanes, es tu perfecto reflejo Sea una pareja, sea una familia, sea un empleo, un amigo Es tu perfecto reflejo para que entiendas y comprendas qué es lo que hay que sanar en ti Confía en estas posibilidades que te está dando la vida para que te vayas al siguiente nivel. Confía y atrévete también a abrir nuevas puertas tanto en relaciones como en los negocios, ¿ok? En las formas de generar tus ingresos y tengas esta estabilidad económica, ábrete a las posibilidades. No te cierres en, en esa creencia de que todo lo sabes y todo lo puedes y eres el bueno para todo, la buena para todo. No, en realidad, siempre estás aprendiendo, siempre estás en constante cambio. Sé humilde. Aquí también te dicen, sé humilde para que conectes con esta esencia y para que estas dudas, esta inseguridad, este movimiento que se está sintiendo en estos momentos, en este mes, comprendas que es para un bien mayor. Depende de la energía que tú le pongas, Scorpio. Si vibras de una energía eh, densa, de una energía de miedo, lo que vas a manifestar allá afuera van a ser resultados que no te van a encantar, pero para nada. Si tú vibras en esta certeza y con fe total de que estás momento a momento sanándote y que eres merecedor de esta abundancia, como te decía al inicio... Los resultados y las manifestaciones que vas a tener te van a asombrar, puesto que puede ser que ni tú te la creas de lo positivo, de lo bonito, de lo grandioso que se van a estar manifestando. Depende de ti. Empieza a manifestar desde el amor, Scorpio. Y no te pierdas los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Dinero, amor, familia, eh, trabajo, salud. Recuerda, comparte el canal. Comparte el video, participa en esta, lectu en esta en este concurso para ganarte una lectura personalizada. Ponnos en los comentarios Hashtag Sanando tu nombre completo, tu correo electrónico. Dinos, ya lo compartí, para que cada vez más personas se unan a esta comunidad y continúen su camino espiritual sanándose. Sé un canal de luz, Scorpio, recuerda, dale like a este video, no te pierdas los demás, van a estar muy buenos, este mes es de mucho encuentro con nosotros mismos, gracias por tus felicitaciones, gracias por tus comentarios, eres un amor, Scorpio, nos vemos en el siguiente video.